Chile y la Comisión Económico para América Latina y el Caribe, eh, que son eh, nuestros donadores para eh, nuestro proyecto. Destacamos el trabajo de las organizaciones eh, líderes en este evento, Air y Defensa Ambiental, eh, quienes trabajan en la implementación del Acuerdo de Estazú en Chile y en Latinoamérica. Eh, gracias a cada uno de nuestros panelistas y a las organizaciones que representan eh, ellos y que están presentes en este evento. Gracias a cada uno de los asistentes y a quienes están viendo la transmisión en vivo de este evento. Este diálogo se enmarca dentro de un proyecto que Air Love Center y Defensa Ambiental están realizando, llamado Capacitación eh, sobre los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia eh, y Acceso a la Justicia Ambiental, dirigido a mujeres indígenas, eh, defensoras de los ríos. Eh, en Chile y Perú, las mujeres indígenas cumplen un rol indispensable en el cuidado de la naturaleza y los ecosistemas frágiles, con, eh, contribuyendo a la gestión sustentable y al mantenimiento de los ecosistemas y a la protección de la diversidad biológica. Entender las relaciones eh, de género ambiente permite eliminar los obstáculos y brechas de desigualdad que dificultan el acceso a las mujeres a la información, recursos económicos y al ejercicio de sus derechos. El evento busca ser un diálogo multidisciplinario entre los líderes indígenas, expertos en género, especialistas del Acuerdo Escazú de y representantes intergubernamentales. Este diálogo invita a reflexionar sobre las mujeres, eh, sobre las mujeres de sus derechos eh, y la defensa de sus terres, tierras y territorios. A su vez queremos debatir sobre una perspectiva de género eh, como el ejercicio de su implementación del Acuerdo de Escazú, puede catalizar el levantamiento de estos obstáculos existentes a los derechos de acceso, de derechos humanos y los derechos ambientales. Doy paso a que disfruten de este debate y del conocimiento a de nuestros eximios panelistas. Los dejo con nuestro moderador Javier Ruiz y nuestro panelista. Eh, muchas gracias. Hola, buenos días a todas las personas presentes, a los panelistas que nos están honrando con su presencia y a todos los asistentes que tenemos a través de Zoom y de la transmisión en redes sociales. Esperemos eh, esperamos con agrado que, que disfruten el panel. Voy a proceder a presentar a nuestro primer panelista sí, y les aviso que estoy en la penosa tarea de tener que avisarles cuando les quede un minuto para poder este, terminar con su intervención y que posiblemente los tenga que interrumpir para darle paso a la siguiente o el siguiente panelista cuando hayamos concluido con el tiempo. ¿ok? Este, no me lo tomen a mal, entonces voy a comenzar. Este, voy a presentar a nuestro primer panelista, Juan Carlos Ruiz Molleda, eximio abogado peruano, experto constitucionalista en derechos humanos, coordina el área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal y ha dedicado su carrera a la protección de los derechos de pueblos indígenas en Perú. Eh, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor para nosotros. Eh, te invito a que dentro de tu experiencia como abogado litigante... Nos puedas este, contar acerca de las dificultades de las dificultades que están pasando las mujeres indígenas en el Perú para acceder a los derechos de información, participación y justicia en temas ambientales. El micrófono es tuyo, Juan Carlos. Ya. Muchísimas gracias. Primero debo comenzar eh, saludando a todos, buenos días a con todos y con todas. Quiero comenzar agradeciendo a los eh, organizadores, especialmente a este, el Don Center, eh, a Constanza eh, Prieto. A ver, rápidamente y con el tiempo. Miren, eh, nosotros como IDL acompañamos a varias organizaciones, pero acompañamos especialmente a una organización que se llama Guainacana, Camatahuaracana, que es una nueva organización de mujeres cocamas, del pueblo indígena cocama. ¿ya? Eh, esta organización indígena eh, está básicamente en el río Marañón, en el Bajo Marañón. Eh, en la región de Loreto, en eh, en la parte amazónica de Perú, ya eh, con ellos hemos venido caminando y lo primero que hay que decir es que eh, hay varias barreras que tienen las mujeres cuando quieren acceder a la información, cuando quieren acceder al sistema de justicia, no hay en principio barreras económicas, no acceder a la información, acceder al sistema de justicia es caro, es es caro ¿No? eso dificulta. Hay barreras geográficas, eh, los, los pueblos eh, no están en, en, en la capital, están eh, dispersos a lo largo de todo el río Marañón, a lo largo de toda la Amazonía. ¿no? Hay barreras culturales, ¿no? eh, los que administran justicia, los que tienen la información, eh, tienen otra mirada de, de las cosas, otra mirada de la realidad. Por ejemplo, el río Marañón para las mujeres cucamas es un río sagrado, es un lugar sagrado, ¿no? Ahí viven sus seres espirituales, ¿no? Y eso no lo entiende el sistema de justicia, ¿no? Eh, hay barreras lingüísticas, ¿no? Los pueblos indígenas <coughs> hablan eh, diferentes lenguas eh, y el sistema de justicia, eh, el Estado, no exige a sus funcionarios hablar eh, otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que acceder al sistema de justicia hay un gran problema de falta de intérpretes, de traductores, ¿no? Hay también eh, barreras sociales, ¿no? La, la discriminación, el racismo, el machismo, ¿no? Eh, son barreras muy eh, serias que impiden que las mujeres puedan acceder al sistema de justicia, ¿no? Incluso dentro de las propias organizaciones in, in, indígenas, eh, las mujeres, este, yo recuerdo mucho a, a un dirigente... Eh, preguntándole a una de las, de las dirigentes, a Mariluz, ¿no? ¿Por qué camina sola? ¿no? Eh, digamos, no, no hay una adecuada comprensión de que las mujeres pueden acceder al sistema de justicia, ¿no? Eh, esta organización de mujeres, ¿no es cierto? Eh, ha, a pesar de todo eso, ha podido remontar eso, y ha podido eh, acceder al sistema de justicia, acceder a información, ¿no? Por ejemplo, este, eh, las mujeres cocamas, de Guaynacana, Camatahuara, eh, lograron presentar una demanda contra la falta de consulta del proyecto Hidrovías. El proyecto Hidrovías es un proyecto que busca dragar los principales ríos amazónicos, ¿cierto? Hay un gran problema de conectividad, eh, no hay una carretera a tiquitos, entonces pues, buscaba dragar los ríos eh, amazónicos. Bueno, las mujeres cucamas, junto con otras organizaciones, presentaron una demanda y la ganaron y obligaron al Estado a, con, a dar información en qué consistía el proyecto Hidrovías, ¿no? Los pueblos indígenas viven, en lo, eh, digamos, tienen una vida muy vinculada al río, ¿no? Entonces, cuando les hablan de un proyecto, les hablan de dragar los ríos amazónicos, ¿no? Eso genera una turbidez que afecta el mijano, que es eh, este cardumen de peces de los cuales viven, ¿no? Han presentado otras demandas, eh, por ejemplo, eh, hay una demanda famosa sobre canon petrolero, ¿no es cierto?, la han ganado en, en primera instancia y busca básicamente que los pueblos indígenas también se beneficien eh, de, la, de la actividad eh, extractiva petrolera. Eh, han presentado también, eh, y creo que con mucho éxito, una demanda eh, para que el río Marañón sea declarado sujeto de derecho. ¿no? Ante los constantes derrames de petróleo en la Amazonía, ¿no? eh, eh un derrame de petróleo es una desgracia para los pueblos indígenas, porque significa comer peces contaminados, el 85% de las proteínas las sacan de los peces. Un derrame significa peces contaminados, significa tomar agua contaminada, no hay agua potable en esas comunidades, ¿no? Significa bañarse en agua contaminada, pero sobre todo significa que la principal actividad económica, que es la pesca, sea seriamente afectada. Entonces, ante, ante un contexto de, de sistemáticos derrames, estas mujeres eh, han presentado una demanda para que el río Marañón sea declarado sujeto de derechos, para que se implementen eh, los comités de cuenca que están en la ley de recursos hídricos, para que eh, se dé mantenimiento al oloducto, y para que se declaren a estas mujeres este, defensoras de esos ríos. ¿no? Es una demanda que ha causado, que ha causado mucha expectativa. ¿no? Quiero terminar esta demanda se presenta luego de que eh, se intenta que el Congreso apruebe la Ley eh, de los Derechos de la Naturaleza. Esta ley se intentó aprobar en el Congreso, se batalló, pero el Congreso eh, no, lo, eh, digamos, no lo aprobó. O sea, mejor dicho, el, se, se llega a aprobar en la Comisión de Pueblos Indígenas, me correspondió a mí sustentar la constitucionalidad, pero el Pleno nunca lo agendó, porque no le parecía, ¿no? Luego hay dos municipios en la zona surandina andina que, que sacan ordenanzas que reconocen a los ríos como sujetos de derechos. Pero en este contexto de negativa del Congreso, ¿no es cierto? Es que estas mujeres, y ante la agresión constante de los ríos, es que estas mujeres cocamas ya habían venido, ya habían ganado la demanda de hidrovías. Que es esta demanda para obligar al Estado a que les explique ¿En qué consistía ese proyecto? Y para que les explique cómo eso iba a afectar sus ríos, eh, es que estas mujeres eh, presentan eh, esta demanda porque se declaren los ríos sujetos de derechos. Una demanda que está ahorita en el juzgado mixto de Nauta. Eh, está para fecha de audiencia y creo que esta demanda eh, Un, un minuto para cerrar, estimado Juan Carlos. Sí, 30 segundos. Fue un proceso largo de discusión ¿no es cierto?, de, de, de discusión, de articulación, y logran presentar la, la demanda, este, y ahorita hay mucha expectativa, ¿no?, porque ante un congreso que no entiende, ante una sistemática agresión de los ríos en el Perú, es que las mujeres articulan esta demanda y acceden al sistema de justicia no sin dificultades, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Disculpa. No, no, no, para nada, Juan Carlos. Muchas gracias este, por tu intervención. Es muy valiosa. Este, bueno, a, a las personas que se inscribieron y que nos están viendo en, en, en el webinar, eh, le tocaba a hablar a, a Mariluz Canakiri, nuestra representante indígena del Perú, eh, que es un, un, una, de, una de las personas a las que ha estado apay, a, apoyando Juan Carlos. Sin embargo, tiene problemas de conexión. Entonces, este, le voy a ceder el, el uso de la voz. A María Curriao, y voy a, y voy a presentarla. Gracias por estar aquí, María. María es una dirigente de comunidades indígenas pehuenches que ha destacado en particular por su labor de defensa a los derechos de las comunidades indígenas a raíz de la instalación en el Alto Bio Bio de la Central Hidroeléctrica Rucalú, es Rucalúe, así, así se pronuncia, perdón, y a, hace 20, desde hace 20 años. María, es un honor tenerte aquí con nosotros eh, en este diálogo. Por favor, ¿puedes contarnos, de, desde tu experiencia de liderazgo, cómo es que las mujeres indígenas de Chile han defendido su territorio y sus derechos? Por favor. María Pulamien, buenos días a todos. Saludo en mi lengua, primeramente. Soy María Curriao. Soy presidenta, dirigente de una comunidad indígena de Alto Río Quiero agradecerle a cada uno de ustedes y especialmente a no Nova por esta oportunidad, por primera vez en la vida de los 23 años que llevo de directiva Sí, efectivamente, nosotros como mujeres de buenche, hemos sido muy vulneradas, nuestros derechos han sido vulnerados, pasados a llevar. En Chile no existe una ley que nos proteja, sino que lo que existe es la persecución política, eh, la criminalización, eh, cuando nosotros defendimos nuestro derecho porque somos mapuche, eh, que nos desarrollamos en tierra, en tierra y los lo espacios territoriales los han reducido. Hoy día donde nosotros teníamos un espacio territorial en los últimos rincones, la cordillera, vivimos en lugares muy apartados, a cientos de kilómetros de la primera ciudad que es Santa Bárbara, eh, hemos vivido situaciones muy difíciles Primero, con la central Tangue del año 92, que fue construida sin impacto ambiental. Nadie, nadie, nadie se ha preocupado qué es lo que puede traer a futuro esta central que ya lleva hartos años. Segunda central, la más grande, creo yo, de Sudamérica, es la central RAL. Se inundaron y se enajenaron comunidades de su territorio Esa tiene, son 3.550 hectáreas inundadas donde hoy día hemos tenido que emigrar mucho porque el estado y las grandes transnacionales los han avasallado nuestros derechos. Yo he sido una, una mujer que me siento orgullosa de ser mujer pehuente mapuche, y de llevar esta lucha adelante a pesar de todo lo que he vivido, torturas, eh, eh, discriminación, porque cuando nosotros luchamos, a mí me toman como si fuera una persona que soy muy eh, como terrorista, como somos personas que no tenemos eh, capacidades de diálogo. Pero estamos cansados de tantas cosas, de tanto atropello. Hoy día nadie se preocupa. El tema del medio ambiente es algo tan importante. Cuando uno tiene la oportunidad de, de ver noticias en la tele, se habla tanto de que hasta se prohibieron las bolsas de nylon de plástico por cuidar el ambiente. Pero estos grandes transnacionales, los españoles, que vienen a de una deuda histórica con nuestro pueblo Mapuche en Chile, fueron los que volvieron de nuevo a vasallar nuestro, nuestro territorio. Nosotros somos un territorio, éramos un territorio originario que nadie había tocado nada a la riqueza. Hoy día vivimos en la extrema pobreza pero sin embargo hay cuatro centrales en nuestro territorio. De las cuatro centrales nosotros no tenemos absolutamente nada, solamente tenemos represión. Yo he sido demandada por esta empresa, hoy día son italianos los dueños, fui demandada por luchar por mis derechos, para exigir el tema ambiental, que se respete, que se respete la RCA, como se llama, calificación ambiental, porque cuando el, ahora que están bajo el, el, el embalse el polvo, la contaminación, quedaron cementerios abajo el agua, quedaron lepunes de guillatún, quedan cosas tan sagradas para nosotros. Todo esto se perdió y nosotros no tenemos justicia en este país. Vivimos en un, en un país sin ley, sin justicia para los Mapuches. Pero sin embargo, eh, yo soy mujer yo no voy a ser capaz de, de hacer cosas que muchas veces me han acusado los malos tratos del fiscal que tiene la causa, que la empresa me demandó, supuestamente yo había intentado de atacar la central, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Nosotros teníamos claro, de verdad, la barrera tomada, pero para que nos escuchen, yo escuchaba atentamente a mí, la mía que estaba hablando de Perú, y qué lindo es tener, eh, los hubiera gustado también de tener una persona así, pero ahora contamos, el apoyo de Milamien Nova, que sé que vive a kilómetros de distancia de nosotros, pero se ha tomado el tiempo de llegar al territorio, se ha tomado el tiempo de, de presenciar las situaciones que estamos viviendo: eh, de los cementerios que quedaron bajo el agua, ahora de la baja que tuvo, salieron osamentas, salieron osamentas que yo digo justicia divina las osamentas encima del, del, de la tierra, de la arena, del sedimento. Entonces, ¿cómo no va a ser un dolor para nosotros? Entonces, eh, yo tengo un gran dolor en mi corazón, la mía, porque aquí en Chile no hay justicia para nosotros. Y por eso es tan importante, yo por primera vez como dirigente que llevo 23 años, primera vez estoy participando en esto que yo lo veo muy importante. Las mujeres, somos luchadoras, tengamos la libertad, tengamos el espacio, la oportunidad porque estamos hablando de algo que, de algo que Chachao los dejó para vivir a todo lo que vivimos en este globo de tierra de eso yo vengo de, una, de un linaje de autoridades tradicionales de mi, mi tatarabuelo mi bisabuelo mi, mi abuelo, mi padre fueron dirigentes así que se llamaban antes ahora hasta el nombre le cambiaron ahora le dicen que son longos pero ellos eran los sí las autoridades culturales, tradicionales, los que llevaban todo. Pero sin embargo hoy día el Estado de Chile puso una ley occidental donde las comunidades indígenas estamos obligadamente a ser reconocidos a través de una personalidad jurídica que nunca debiera haber pasado. Y por eso yo, como mujer puente, eh, esta oportunidad para mí es muy importante. Porque la, la, el desconocimiento que hay de la existencia de nosotros, el desconocimiento y la falta de, de empoderamiento, no lo podemos hacer por las represiones. Los políticos hoy día no hablan de los derechos de los indígenas, de los pueblos originarios en Chile, pero nunca se ha creado una ley en favor de nosotros que los que lo respalde, que lo resguarde, que lo respeten, sino es que eso solamente se habla. Por eso yo, como mujer indígena, voy a seguir adelante con mi lucha, a pesar de que hoy día tengo al Estado de Chile en mi contra, tengo a las grandes transnacionales en mi contra, pero yo estoy defendiendo mi territorio, mi lugar donde yo nací, donde yo me crié, donde yo vivo, a pesar de, de las distancias, a pesar de todo lo que vivimos en una riqueza natural. Hoy día ha sido, en palabra, yo siento decirla, hemos sido enajenados a la mala, a la fuerza de nuestros derechos nuestras tierras. Y ahora tenemos que ceder a las compras que hace la, la CONADI, un ente gubernamental que tiene que velar por los derechos de los del territorio, los territorios del pueblo originario en Chile. Pero ¿qué es lo que hacen? Se compra tierra, se saca la mala y los vienen a votar, ¿te puede decir? Porque cuando se compran estas tierras, muchos también están viviendo en esas tierras, no tienen agua, no tienen luz, no tienen acceso. Solamente está en el papel que se compra tierra, pero la realidad no es esa. Por eso yo aprovecho esta instancia de hacerle un llamado a las autoridades ambientales y una vez por todas, tomen en cuenta que el, el, el cuidar el ambiente es muy importante. Pero nosotros como Mapuche lo cuidamos desde el corazón. Porque sin estos espacios nosotros no podemos vivir. Sin el agua, sin la tierra, sin el aire, sin los árboles, no podemos vivir. Somos... Mapuche somos gente de la tierra. Nosotros somos que porque lo identificamos con el árbol que nos da alimento, que es la araucaria. Que es de ese lugar vengo yo, muy apartado, un lugar que es en plena cordillera, donde muchas veces ahora recién estamos teniendo conexión para teléfono. Por eso yo tuve que bajar kilómetros para poder tener la oportunidad de conectarme y estar en este, en este, en este panel tan importante para mí, como les vuelvo a reiterar, yo le agradezco enormemente la a usted por su eh, destacada labor que usted está haciendo, especialmente con las mujeres puente, que somos las menos tomadas en cuenta y las que menos los conocen, porque por las distancias no tenemos acceso a información, solamente tenemos acceso a represión, a enajenación, y eso es lo que a mí me duele y seguiré luchando. No importa lo que venga, pero yo voy doy mi cara. Con la frente en alto, diciendo que aquí somos los que nacimos, los criamos, hemos vivido toda una vida. Vivimos los últimos regiones más apartados. Pero somos felices en nuestra tierra. Eso es lo que queremos. que Ojalá estos esto paneles, esta, esto, estas instancias nunca se terminen. Siempre sigan siendo más. Yo sé que no solamente en Chile los pueblos originarios sufren, pero con la diferencia que en otros países, a lo mejor son más tomados en cuenta que en Chile. Eh, yo creo que para muchos en, en Chile tenemos el convenio 169, tenemos la ley indígena, que lamentablemente a nosotros no nos va a proteger nada cuando esto pasó. Cuando pasaron, que nosotros nunca fuimos consultados si queríamos central o no queríamos central. Nunca se los consultó. Nunca nos dijeron lo que podía pasar con la enajenación y pérdida de estas 3.550 hectáreas de tierra. Y para nosotros ver embalses artificiales en nuestro territorio y nosotros viviendo en la extrema pobreza y en el extremo abandono. Eso es lo que nosotros vivimos en el territorio de Alto Biobío. Yo estoy hablando específicamente del territorio de Alto Biobío. Estimada, estimada María, disculpa que te interrumpa. Tenemos ya un, un minuto para cerrar la intervención. Gracias. Muchas gracias. Solamente quiero agradecer y ojalá que estos paneles sigan y agradecerles a todos y desearles lo mejor a cada uno de ustedes. Muchas gracias. No. Gra Gracias a ti este, María por compartirnos eh, tus experiencias y tenemos que recalcar eh, una situación, así como lo comentó María y como ya lo ha comentado nuestro primer panelista, eh, existen muchas barreras este, sociales, geográficas, eh, económicas que están impidiendo eh, el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres indígenas y, y hoy nos pasó con nuestra segunda panelista este, con, con, con Mariluz por problemas este, geográficos y, y algunos este, que tienen que ver con, con, el, con el estado del clima eh, le ha sido imposible conectarse el, el día de hoy a la, a la sesión e intentamos este, enlazarla con una llamada pero no se pudo no, eh, entonces este no, nos está mandando un, un saludo este para todas las personas que están presentes y, y bueno ella estaba muy apenada porque no no se pudo co conectar pero bueno le comenté que que realmente pues no, no no había ningún problema no que vamos a reponer esto con con algún otro evento para que ella pueda exponer Entonces este Seguiremos este sin su presencia el día de, eh, el día de hoy y eh, a continuación voy a presentar a minda Bustamante. Eh, es una destacada abogada y docente con experiencia eh, de trabajo en Chile y Perú. Minda, ex experta de derechos de pueblos indígenas y participación, consulta y género e implementación de estas materias en políticas públicas. Minda, eh, tú has trabajado en Chile y Perú implementando políticas públicas en materias indígenas de participación, consulta y derechos de mujeres. A partir de esta experiencia y a, a la luz de los resultados de esas implementaciones, ¿Nos podrías hablar de cuál es la importancia de que las políticas y los programas públicos se relacionen con, con el género y con, y con los derechos de acceso a la justicia para pueblos indígenas, por favor? Hola, Javier. Muchas gracias por, por, el, por la invitación. Gracias, Constanza. Eh, un saludo a todos los panelistas y las panelistas que están en este evento. Y bueno... Eh, creo que es muy importante hacer estos eventos paralelos con respecto a, a, a la implementación del acuerdo de Escazú, porque bueno, la ratificación hemos visto que en los distintos países de América Latina ha sido compleja, ha sido complicada. Eh, uno, porque se tienen que empezar a implementar medidas de, para el acceso a la justicia, que es, uno de, es una de las deudas en general. Eh, y otra... Eh, para poder tener acceso a la información pública que, eh, que se relaciona mucho con el resto de tratados de, de derechos humanos, ¿no? sobre todo con la visibilización de las mujeres en estos espacios de, eh, donde se toman decisiones. Y más aún ahora, por ejemplo, en el caso de Chile que hoy se hace el anuncio de la política nacional de litio en, eh, en el que se tendría que empezar a planificar la participación uno de los pueblos indígenas y dos un espacio también para que las mujeres puedan tener voz y, y decisión en este espacio de política nacional porque muchos de los eh, de los recursos naturales en general en américa latina están en territorios de pueblos indígenas y con toda la situación económica que se vive eh, y con el racismo que, que existe también y la discriminación estructural en, nuestra, en nuestros estados, eh, muchas veces los, los hombres de las comunidades tienen que salir fuera de las comunidades a buscar otras opciones de trabajo, ¿no? Y son las mujeres las que quedan generalmente en el territorio. Dentro de la experiencia de trabajo que yo eh, tengo, he podido ver que cuando no están las mujeres indígenas en, en los espacios de decisión, sus derechos no son tomados en cuenta. Y muchas veces, eh, dentro del, de la aplicación del Convenio 169 y el reconocimiento de los derechos colectivos, eh, los derechos de las mujeres se van diluyendo en ese, en ese espacio, en ese ámbito de lo colectivo. ¿no? Y eh, tal como decía Juan Carlos en un primer momento, el, el machismo existe en estas sociedades, eh, también no solamente desde los estados, sino también re reconocerlo en las comunidades. Lo que yo he podido observar, por ejemplo, en la, en la práctica de trabajo, haciendo participando en diversos procesos de consulta indígena, como, como asesora o desde instituciones de gobierno, como en la implementación, es que en, en los aspectos regionales o locales, hay mucha participación de mujeres, una riqueza eh, muy grande en cuanto al conocimiento del territorio, de los derechos que pueden ser afectados, pero cuando conforme vas eh, llegando al nivel a la toma de decisiones, que es eh, a nivel regional, por ejemplo, y después cuando llegan eh, los pueblos indígenas a nivel nacional, son siempre hombres los que llegan a toda la toma de decisiones. Hicimos un estudio con, con una colega, y amiga Patricia Albornoz, sobre la participación de mujeres en espacios de decisión en, en las consultas indígenas, por ejemplo, en el caso de Chile que se empezaron a implementar, en un primer momento no se tomaba en consideración eh, el, digamos, la variable eh, género, si eran hombres o si eran mujeres quienes participaban. En, la, en las siguientes consultas, eh, se, desde el, no, el 2015-16, se empezó a tomar en cuenta esa variable de género, y, y ahí es donde pudimos ver que eran las mujeres las que participaban más a nivel local, y eran casi siempre los mismos eh, representantes, por lo general hombres, quienes llegaban a las instancias de toma de decisión a nivel eh, nacional. Entonces ahí hay realmente algo que cambiar también eh, en... En, como en la concepción de la importancia de la participación de las mujeres y de llevar sus voces. ¿no? Muchas veces hemos visto que las mujeres participan a nivel local porque también en algunos procesos de consulta se fue variando y se fue adaptando. Muchas mujeres llegaban con sus niños y ya el proceso de consulta eh, tenía un espacio para ellos pero llegar ya a las instancias de decisión a nivel nacional es más, más complicado, ¿no? entonces se tienen que empezar a hacer esas políticas con eh, un enfoque de género. En el caso de, de Chile también hay, un como bien lo mencionaba eh, la, la mía María, hay, eh, existe el Consejo Nacional de la CONADI, que también pudimos hacer un análisis de las actas de este consejo que funciona desde el 94, hasta el 2017 y eh, 2018 y la participación de las mujeres en este espacio de decisión, que es el único espacio, digamos, político para los pueblos indígenas hasta, hasta ahora, eh, estaba en su mayoría integrado por hombres. Es más, eh, entre el 2016 y el, 2000, el 2017 y el 2018, eh, fueron los mismos hombres porque eh, la única consejera mujer que fue este, eh, la consejera Emilia Nullado fue el electa diputada y cuando ella sale queda la, queda la misma conformación. Del análisis de las actas se puede ver que eh, en el caso de los derechos de las mujeres, pese a que hubo vulneraciones de derechos de las mujeres eh, públicos, eh, como el caso de, por ejemplo, eh, la, la pastora Aymara, casos que llegaron incluso a la Comisión de Derechos Humanos, o, la, la, eh, o los casos en los que eh, una, eh, una, una dirigente mapuche también dio a luz engrillada, esos casos que fueron, digamos, públicos, de público conocimiento, no fueron... Eh, no fueron abordados en el Consejo de la Conadi, al igual que la ley, por ejemplo, de la ley Pascua, eh, bueno, ni alarma para el tiempo, pero no pasarme en el tiempo, eh, la ley Pascua eh, tenía un artículo que era eh, lesivo para los derechos de las mujeres, o sea, gravemente, que recién fue declarado inconstitucional hace dos años, no fue visto nunca en el Consejo de la Conadi que tenía la potestad de poder presentar políticas públicas, entonces... Esperemos que ahora con la implementación del, del Acuerdo de Escazú se, se empiecen a pensar estos espacios de participación de los pueblos indígenas, pero también con un enfoque de género en el que las mujeres eh, en su relación con el territorio puedan eh, tener en, en consideración sus voces eh, y sus derechos para eh, que... Digamos, que, que se puedan hacer las, las políticas y mejorar el acceso a la justicia y todas estas situaciones tan terribles que se viven eh, por las discriminaciones estructurales y por eh, la invisibilización de las mujeres en general. El, la aplicación de los derechos humanos siempre es este, progresiva y se tiene que empezar a relacionar el Acuerdo de Escazú con también CEDAW y Belendo para, para poder generar eh, espacios eh, de igualdad y de equidad. Gracias. Minda, muchas gracias este, por, por platicarnos todo esto. Es muy enriquecedor el diálogo. Este, antes de, se, de presentar al siguiente panelista y cederle el micrófono, les recuerdo que estamos transmitiendo el evento a través de las redes sociales de ONG Defensa Ambiental. Y a las personas que nos están eh, escuchando, pues eh, les invitamos a que puedan este, formular preguntas a través del chat eh, en Facebook o a las personas que entraron a Zoom. Igual pueden escribirlo a través del chat interno para que le demos le lectura y en el caso de que nos dé tiempo suficiente, pues pedirle a los panelistas este, que puedan resolver este cualquier duda. ¿no? Y bueno... Este, pues yo estoy este, más que emocionado porque las intervenciones han sido muy buenas, muy enriquecedoras y a partir de este momento pues vamos a, a estar dialogando con las pers con personas que han estado muy, muy eh, empapadas de lo que es la COP, del procedimiento de Escazú. Eh, entonces, este, a continuación eh, va a hacer uso del micrófono Tomás Severino. Tomás eh, fue representante electo del público para la COP de Escazú en la primera generación de representantes. Eh, él es el director este, ejecutivo de la ONG Cultura Ecológica, es parte de la iniciativa de Acceso México y también es miembro muy, muy activo de la red regional de Escazú ahora y nos está acompañando eh, en este momento le, le, él, él se va a pasar aquí al lugar en el que estoy Tomás adelante por, fa, por favor si es tan amables hola muy buenos escuchan bien. Eh, bueno, buenos días a todas y a todos. Yo quisiera primero eh, agradecer a los organizadores, bueno, desde luego por, por, por haber sido tomado en cuenta para invitarme a esto, pero por, por eh, facilitar un espacio de diálogo sobre un tema tan trascendente. Eh, eh, los procesos de gestión ambiental históricamente lo hemos sabido, siempre se han, han, han manifestado y han, han visibilizado esta gran barrera que existe entre hombres y mujeres. Eh, desde aquellos ejemplos que teníamos, los primeros de eh, pues hay más afectadas que afectados en los temas de cambio climático, ¿no? Desde mujeres que al principio eh, desde las capacidades para poder nadar en caso de la crecida de un río, que es una cosa solo de hombres, eh, en los recursos que están asignados, la respuesta institucional que está basada también en una cultura que no incorpora la visión de las mujeres. Eh, sabemos también, bueno, lo hemos escuchado acá, eh, que la, la carga, no solo de la, del cuidado, eh, de la responsabilidad eh, de los recursos naturales, por ejemplo, el tema del agua es un tema clarísimo, donde son las mujeres las que tienen toda la carga sobre sus espaldas. Conseguir el agua, cuidarla, administrarla, usarla para... Eh, eh, generar los alimentos del hogar pero para tenerlas y son las mujeres las que menos en muchos casos pueden participar en los procesos de gestión y de toma de decisiones del agua porque son los, los diseños para las reuniones no contemplan sus horarios, sus espacios porque incluso a veces muchos de los usos y costumbres tradicionales en sus localidades tampoco les permiten la participación eh, por otro lado tampoco eh, están pensados eh, Pa, para poder eh, la, la institucionalidad responder. Las mujeres tienen un problema, por ejemplo, entre muchos otros, de tenencia de la tierra. Es decir, hay una serie de, de, de capas de vulnerabilidad que se van sumando. Si las aunamos a esto que hemos conversado un poco ahora sobre la brecha tecnológica, la brecha cultural, la brecha educativa, eh, que eh, en estas instituciones que no representan ni generan los espacios para atender con una visión de género y mucho menos intercultural, este tema, pues el panorama es muy complejo. ¿no? Además, ahora último, en cada vez más en la región, en el caso particular de México, estamos viendo que la violencia y las agresiones contra personas defensoras, en el caso de las mujeres, no solo se está incrementando, sino que está agudizando. En México, en el caso de las personas defensoras, no teníamos hace cinco años el tema de la desaparición de compañeras, solo de compañeros. Eh, sí, asesinatos y esto, pero hoy las mujeres en México, que son defensoras de derechos humanos o defensoras de tierra y territorio, también están siendo sujetas de desaparición. Eh, entonces, eh, en este panorama que es muy complicado y difícil, eh, eh, ojalá que el Acuerdo de Escazú nos pueda eh, dar las herramientas, sobre todo para los trabajos nacionales, eh, justo para poder romper estas barreras está contemplado en el acceso a la información que tiene que estar diseñado específicamente con una con una integración eh, intercultural con una con una un, un estar centrado en, en grupos y personas con eh, en situaciones de vulnerabilidad el acuerdo de escazú le dice a los estados que estos grupos tienen que estar ser previamente identificados y que tiene que haber un trabajo especializado para con ellos. ¿No? Eh, un poco sobre la base de este, de, de este principio de que eh, derecho que no es de todas y de todos eh, son privilegios y el Acuerdo de Escazú trata efectivamente de bajar o de dar las herramientas para que estas... Eh, eh, eh, esta participación y esta información contemple a las mujeres también y a los grupos indígenas como sujetos directos inmediatos necesariamente de los beneficios que pueda tener el, el, el acuerdo de Escazú es un tema que no está bien, no está tampoco muy, muy es explicitado en la redacción del acuerdo, es verdad porque al final el acuerdo es para todas y todos eh, pero, pero, pero desde luego que hay una conciencia de que Escazú tiene que tener y su implementación una visión de género, eh, ayer mismo en la, en la reunión de las conferencias de las partes, eh, uno de los gobiernos planteó al gobierno de México la propuesta, también la ha planteado sociedad civil, y ha sido respaldada por Naciones Unidas, de tener una, eh, una guía de implementación, un plan de acción sobre género, eh, y, y cómo generamos también, es una discusión que ha estado en los países, en la región, materiales específicos para poder contribuir eh, eh, con elementos a este debate y poder ir cada vez eh, incorporando o, o exigiendo, demandando que efectivamente esta visión se vaya, se vaya integrando de manera natural, porque al final escaso no es un tema de medio ambiente, escaso es un tema de derechos humanos y recupera. Eh, eh, eh, con, cuando, cuando, la gente, cuando las comunidades o sus recursos naturales o su salud se vean afectados y entonces ahí pues las mujeres van a seguir estando como siempre en la primera línea de la defensa y tenemos que estar ahí para, para poder seguir apoyándolas el, el, el grupo de Escazú cada vez se está abriendo más, eh, por suerte muchas de las representaciones de los gobiernos también son encabezadas por mujeres eh, el, dentro del grupo de, de las personas candidatas a, a ser parte del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento, pues también tiene un fuerte componente eh, eh, de género y ojalá que sea un comité que quede mayoritariamente, eh, no, no, no paritariamente, sino mayoritariamente femenino eh, para poder eh, integrar estas visiones desde la misma toma de decisiones, desde la propuesta y eh, digamos que, que, que, que se compartan los espacios de manera real. ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, lo sabemos, las barreras son, eh, son diversas, eh, las brechas también son complicadas, eh, pero bueno, vamos a, a, a seguir intentando sumar voces. Yo eh, eh, les reitero eh, el agradecimiento de ser parte de esto, de conocer y de aprenderles eh, algunas las conozco y las admiro mucho de las que están acá, a otras recién las estoy conociendo, eh, pero pues bueno cuenten con nosotros eh, y es, eh, ojalá que podamos seguir caminando juntos y que Escazú se convierta eh, en una eh, eh, que pues nos haga posible algunos de los sueños que están plasmados ahí para que podamos eh, tener una América Latina más justa, más equitativa y eh, caminando eh, de brazo a brazo, mujeres eh, y hombre, muchísimas gracias eh, y pues aquí quedo pendiente para cualquier comentario o duda Gracias, Tomás, por, por tu participación. Eh, bien, voy a proceder este, a presentar a nuestra segunda panelista, a, a Valentina Durán. Está reingresando a la sala, tuvo un problema de conexión. Este, este, estamos este, pr prácticamente en, en las instalaciones o a la vuelta de las instalaciones donde se está llevando a cabo la COP, entonces la conexión del internet no es muy buena. Valentina, me parece que ya estás en la sala. Puedes eh, activar otra vez el micro y tú... Tu... Ah, ok. Sí, me está avisando Val Valentina que se va a movilizar un poco. Bueno, eh, aprovechando en lo que reanuda su, este, su conexión, eh, vamos a hacer un pequeño comercial. Este, de, dentro del marco de esta conferencia se han estado publicando... Eh, insumos, documentos de trabajo eh, esta ya se había publicado, es la no, sé, no se ve bien, pero es la guía de implementación del acuerdo de Escazú, ya está disponible le volvieron a hacer este, mucha promoción en el marco de la conferencia eh, también la gente de Ecuador acaba de publicar un, un documento sobre su ruta de implementación del acuerdo, ya está disponible en la página de CEPAL eh, ahí más o menos se ve ya está Valentina de nuevo aquí con, lo, con nosotros. Bueno, voy a proceder a presentar ahora sí a Valentina Durán. Eh, Valentina es la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental eh, en Chile, el CEA. Eh, asimismo, es una destacada abogada y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y en el ámbito profesional ha ejercido como abogada y asesora ambiental para diversas instituciones privadas y públicas. Eh, va, eh, también ca cabe destacar una cosa, Valentina eh, dentro del marco de la conferencia es, eh, es parte de la delegación de Chile eh, que ayer este, la delegación de Chile tuvo una excelente presentación sobre los trabajos que están haciendo para la implementación del acuerdo, entonces dentro de este contexto Valentina eh, en el que solo eh, tenemos la, la ratificación actualmente de 15 países de, del acuerdo. ¿Nos, ¿Nos podrías platicar cuáles son estos desafíos desde la institucionalidad ambiental que, que se tienen eh, con relación a la adopción de medidas que garantizan la accesibilidad de los derechos para las mujeres indígenas defensoras de sus territorios? Por favor. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Eh, pido disculpas porque he estado con problemas de señal, así que estoy aquí en la COP de Buenos Aires, en un, me acabo de encontrar un lugar con mejor señal en un pasillo, así que les pido disculpas si es que, si es que se pierde la señal en algún momento. Eh, bueno, es un, es un honor estar aquí con ustedes y escuchar las interesantes presentaciones y también testimonios que, que han realizado. Eh, en, bueno, estamos hablando del contexto, ¿no es cierto?, de esta reunión, si bien hay un contexto muy potente que tiene que ver con las historias de distintas comunidades, eh, con la evolución de nuestra institucionalidad y, y con situaciones eh, de distinto tipo que han venido sucediendo, aquí enfocándonos en lo que es propiamente el Acuerdo de Escazú y qué oportunidades nos otorga, nos, nos presenta el Acuerdo de Escazú en materia de perspectiva de género, eh, interculturalidad, especialmente para eliminar barreras en el ejercicio de los derechos de acceso a las mujeres indígenas de, de Perú y Chile, eh, vale, es importante tener presente eh, que el Acuerdo de Escazú, bueno, es un instrumento, es un tratado internacional de derechos humanos eh, que establece la, el, el compromiso en su objetivo, ¿no es cierto?, de garantizar el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, derechos que son necesarios y catalizadores, a su vez, de otros derechos como son el derecho a un ambiente sano y otros derechos humanos también. Entonces, es un tratado de derechos humanos y desde ya en su preámbulo el acuerdo de Escazú evoca, ¿no es cierto?, y trae como a, a todo su, su paraguas, digamos, y su contexto, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como las declaraciones previas, ¿no es cierto?, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en el 72, la Declaración de Río. Eh, del 92. Y en eso la CEPAL ha hecho un trabajo muy importante de, de tener publicaciones que nos dicen cuál es todo el, contact, el, el contexto y las herramientas de derechos humanos eh, de las que el Acuerdo de Escazú también es, es heredero. Eh, sin embargo, hay que considerar también que el Acuerdo de Escazú eh, en sus negociaciones tiene ciertas limitaciones. Está enfocado... Eh, específicamente a estos derechos de acceso con, con un enfoque, digamos, amplio, ocupándose de, eh, especialmente de los sectores más vulnerables eh, de la población, porque son quienes han tenido más dificultades y más barreras para ser escuchados en distintas instancias de toma de decisiones Entonces lo que busca es permitir, digamos, una mayor participación informada en la toma de decisiones a distintos niveles las tomas de decisiones ambientales, tanto eh, de políticas públicas, de instrumentos de ordenamiento territorial, como también en eh, la evaluación ambiental de proyectos, que es lo que me toca a mí en este momento en, en mi calidad de directora ejecutiva del, del servicio de evaluación ambiental. Entonces, el Acuerdo de Oscazú establece en su artículo séptimo que cada parte establecerá las condiciones propicias para que la participación pública en procesos de decisiones ambientales se adecue a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. Hay que decir que el Acuerdo de Escazú no está enfocado específicamente en género eh, y que hay otros tratados, digamos, internacionales y disposiciones internas que nos brindan eh, de una mejor manera ese enfoque, pero también el Acuerdo de Escazú trae esta, esta temática, digamos. Y estamos, por supuesto, en un contexto de triple crisis ambiental, climática, contaminación y de pérdida de diversidad Y todos sabemos, como ya se ha dicho anteriormente, eh, que cuando se afecta el medio ambiente, cuando sentimos los efectos del cambio climático, que son multiplicadores de distintas amenazas, se ven afectados los sectores más vulnerables y entre eso también son tradicionalmente las mujeres quienes se ven más afectadas por su cercanía también eh, con los recursos naturales. Eh, entonces tenemos en Chile tenemos nuestro contexto con la ley marco de cambio climático que es nueva desde el año pasado se publicó en junio que también establece que las autoridades sectoral, sectoriales tienen la obligación de elaborar y implementar los nuevos instrumentos que serán los planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático con enfoque de género. También al crear el comité científico asesor para el cambio climático establece que se debe asegurar una participación equilibrada, paridad entre hombres y mujeres en ese comité eh, y también que la participación ciudadana en la gestión del cambio climático debe tener enfoque de género y enfoque multicultural también ya se ha dicho, lo, lo sabemos, ¿no es cierto? la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ya ha afirmado que cada año, 3,8 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, mueren a causa de la contaminación del aire. Y tenemos casos de, comunas que han, de, de mujeres que se han organizado en comunas, en lugares llamados como zona de sacrificio, y en eso hay que, hay que destacar eh, la Organización de las Mujeres en Defensa del Medio Ambiente. El Acuerdo de es el primer tratado internacional que eh, busca generar un entorno propicio y proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y en eso por supuesto hay que destacar el papel de mujeres. Tenemos en todo el país y en toda América Latina grandes mujeres que son defensoras del ambiente eh, y de, de derechos humanos en asuntos ambientales y sabemos el valor y la valentía con que trabajan y se está trabajando con ocasión de esta COP, ¿no es cierto?, en, en protocolos para ir avanzando como ha estado en una temática en que por supuesto estamos en deuda. Y por eso que el gobierno del presidente Boric está muy comprometido. Con, la, con su adhesión al acuerdo de Escazú y con ir desarrollando estos protocolos para visibilizar una realidad eh, que existe. Eh, es más grave en otros países de América Latina, pero no por ello podemos, podemos ignorar que existan problemas en, eh, y amenazas, digamos, a defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Eh, un estudio conjunto del Centro de Clima y la Resiliencia y ONU Mujeres del año 2018 se refirió a la vulnerabilidad de las mujeres indígenas del norte de Chile frente al cambio climático indicando que la interseccionalidad entre género y etnia posiciona a las personas en lugares de, de mayor fragilidad que están más expuestas a, a distintas vulnerabilidades como el cambio climático y, y también levantando que las mujeres indígenas rurales están también más propensas a mayores impactos negativos porque son quienes se llevan la mayor carga del trabajo reproductivo y también de cuidado. Por lo tanto, son las más afectadas por dificultades de acceso a recursos naturales. Eh, en ese contexto, y en el poco tiempo que me va quedando, quería contar algunos de los de desafíos, la forma como lo estamos enfrentando, al menos desde el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un servicio que no, no define políticas públicas, sino que las ejecuta y a nosotros lo que nos toca es administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en el que intervienen muchos órganos y autoridades, y en ese contexto nosotros podemos fijar lineamientos, guías y criterios de evaluación. Eh, en ese sentido también, a nosotros nos toca asegurar eh, y, y convocar, ¿no es cierto?, los procesos de participación ciudadana de pueblos indígenas en la aplicación del convenio 169 en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, en el contexto en que la ley sobre bases generales del medio ambiente establece que uno de los deberes del Estado y de servicio, por lo tanto, es fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía en la evaluación de los proyectos y propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones, tradiciones sociales y culturales de pueblos, comunidades y personas indígenas. Eh, y en ese contexto está... está establecido en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, la forma en que se hace la consulta de pueblos indígenas en los casos de proyectos que ingresan al sistema como estudio de impacto ambiental y que tienen que ser procesos de consulta de buena fe. Eh, en este contexto, en la, en, en la administración que me ha tocado encabezar eh, desde abril del año pasado, lo que les puedo contar es que hemos creado un nuevo departamento de participación ciudadana, consulta indígena y evaluación del medio humano. Departamento que antes existía con una configuración similar y que se había eliminado lamentablemente hace unos cuatro años. Eh, entonces se volvió a crear este departamento para tener justamente el lineamiento en estas tres materias. Evaluación del medio humano, que es parte porque nuestro concepto de medio ambiente legal considera los elementos naturales, pero también el medio humano. Entonces, un proyecto tiene que describir el medio humano en el cual se presenta. Por eso es que eso es muy importante. Participación ciudadana y consulta indígena. Y entre las funciones de, de este nuevo departamento, que va a empezar a funcionar ya el próximo mes, está, terminó el concurso y ya se va a anunciar esa jefatura, así que en un mes más ya lo vamos a tener. Funcionando por fin, este departamento va a diseñar e implementar acciones para incorporar progresivamente escasú, facilitar procesos de participación y procedimientos que involucren a pueblos indígenas y asistir también a instancias, las instancias de evaluación vinculada a la consulta de pueblos indígenas, revisar también los aspectos técnicos de las solicitudes de asesorías técnicas que llegan llegan a nivel nacional. Debo decir que siempre va a ser insuficiente el presupuesto, por ejemplo, el año pasado para apoyar el proceso de consulta indígena era de, de 40 millones. Entonces, de repente, un solo proceso, eh, 10 millones en asesoría, un solo proceso se, se llevaba todo el presupuesto, digamos, de, o un cuarto del presupuesto del servicio. Así que estamos, por supuesto, enfrentados a esas limitaciones, pero haciendo nuestros mejores esfuerzos, digamos, como servicio, con un gran compromiso también de los funcionarios y funcionarias por intentar que estos procesos... Eh, Lleguen de, se desarrollen de buena forma y están abiertos todos los canales eh, de, de recibir a distintas comunidades a través de las plataformas del lobby por eh, las direcciones regionales de servicio y por supuesto por la dirección ejecutiva que, que estamos en Santiago. Además, hemos incorporado nuevos cursos y yo invito a todas las personas que nos están escuchando a ingresar a la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, a buscar la plataforma SEA Capacita y a seguir también nuestras redes sociales, porque estamos impartiendo cursos como Participación Ciudadana en el CIA, Proceso de Consulta Indígena, hemos tenido ya este año 438 participantes y lo vamos a volver Estimada a... Estimada Valentina, una disculpa, ya estamos sobre el tiempo. Perdónenme. Ah, perdón, ya me, me entusiasmé, no miré la hora. No, no, bueno, no, todos, todos estamos muy cerrar, entusiasmados. Sí, perdón, para cerrar, Javier, quería invitar a todas las personas a poder asistir a estos cursos y capacitaciones porque para nosotros es muy importante en, en la afirmación de estos de los derechos de acceso a la participación, la justicia, la información en, en asuntos ambientales, invitar a todas las personas a mirar los documentos que estamos generando y también a comentarlos. Eh, tenemos ahí una, en, en la página web aparece un, un, un correo electrónico donde podemos recibir esos comentarios y estamos muy interesados en recibir esa retroalimentación eh, acerca de documentos que tenemos como el instructivo para la inscripción de área de influencia de medio humano con enfoque de género etcétera, bueno Javier, llego hasta aquí porque ya, ya sé que me pasó el tiempo y muchas muy, gracias muy... por su paciencia y su atención. No, no, no, muchas gracias este, Valentina, este, yo te pediría de favor si nos puedes compartir los enlaces para acceder a las páginas, también sé que hay muy una muy... nueva plataforma para dar seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escasú en Chile, entonces para que las sí. podamos este, socializar con los asistentes y las personas que nos están siguiendo en redes sociales. Bueno, pues yo Enseguida. yo, yo... Enseguida lo al con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, yo, yo estoy más que emocionado ya. Este Voy, voy a presentar a la, a la siguiente panelista. No está el último porque sea menos importante. Lo hicimos de manera estratégica porque ella tiene una experiencia muy particular con el tema de género y el acuerdo de Escazú. Voy a presentar a Amelia Regin. Este Amelia es experta del convenio de biodiversidad del convenio, de, de, de, digo, del acuerdo de Escazú, y ella me mandó una, un, una biografía bien pequeña, pero voy a ir a sumarle dos puntos de Amelia. Eh, bueno, Amelia es coordinadora de, de COMACSEI, Organización Mexicana Sin Fines de Lucro, y coordinadora global del Grupo de Mujeres del Convenio de Biodiversidad pero Amelia ha sido una activista en México y en la región, este, muy importante por el Acuerdo de Escazú. También coordina eh, un curso que se llama Entrenamiento en Ciudadanía Ambiental, que es muy importante en México, y también eh, ha sido coautora de este informe de monitoreo del Acuerdo de Escazú en el estado de Querétaro, eh, entonces, eh, yo les voy a poner la liga ahí en el chat para que lo puedan descargar. Son poquitas cosas que ha hecho Amelia. Ah, ah, hace más cosas. Adelante, Amelia, por favor. Muchísimas gracias, eh, Javier, por su introducción. Pero eh, muchísimas gracias también por el espacio, por compartir. Y seguro que mis colegas en el panel eh, han realizado mil cosas más también. Con, con el, la intención de transformar la realidad en la que vivimos hacia un mundo más justo, ¿cierto? Y bueno, eh, entrando un poco a la conversación eh, que me han invitado a tener el día de hoy, es compartir eh, las experiencias que desde el convenio de biodiversidad se han tenido, los aprendizajes, los retos a los que nos hemos enfrentado para garantizar en la medida de lo posible que las políticas de biodiversidad emanadas de este tratado internacional eh, respeten eh, los derechos humanos de las mujeres y las niñas eh, en toda su diversidad. Eh, quizá un poco eh, plantear eh, como un inicial contexto eh, que el convenio de biodiversidad es este tratado que emana de la cumbre del río desde hace más de 30 años, ¿no? en 1992, eh, que es un tratado legalmente vinculante para todos los países, excepto Estados Unidos, que no lo ratificó, y el Vaticano, eh, significando que eh, todas las decisiones que se han adoptado en su, en su contexto son aplicables a todos nuestros países, incluyendo Perú y Chile, eh, y todos los países que han firmado, que se han sumado esta esto y a quienes no han ratificado, de todos modos, es aplicable porque son parte del CDB, del Convenio de Biodiversidad. El convenio, eh, en particular en su relación o reconocimiento de las mujeres y de los pueblos indígenas y comunidades locales, tiene eh, medidas avanzadas desde, eh, desde su, de su, de su instalación un poco como escaso. Cierto que desde el texto general reconoce el rol que tienen las mujeres, reconoce el rol que tienen pueblos indígenas y comunidades locales, pero eso no necesariamente se ha traducido en políticas eh, que respeten los derechos o en políticas efectivas a nivel nacional y a nivel territorial. Eh, por eso es que es importante compartir las lecciones aprendidas y sobre esto quisiera comentar que en, uh, en el convenio de biodiversidad tienen ya la experiencia de haber tenido de, de estar teniendo tres planes de acción de género ahora. Eh, la intención eh, de compartir esto es que eh, pensemos y ya se ha estado dialogando esto en otros espacios eh, dentro de esta COP de la Sur, y desde la COP-1 y desde tiempos eh, previos sobre la urgencia y la necesidad de tener un plan de acción de género obligatorio que acompañe la aplicación e interpretación de, del acuerdo a nivel regional pero también a nivel nacional y a nivel territorios entonces eh, eh, eso es uno de los aprendizajes que en biodiversidad se ha tenido, eh, que este plan de género sea obligatorio, porque al momento en biodiversidad es solo eh, voluntario. Es, eh, si los países quieren aplicarlo, si los países quieren eh, retomarlo como una orientación para tener medidas eh, responsivas al género, eh, pueden seguirlo, pero pueden no hacerlo. Eh, también, eh, algo que hemos visto y lo que han mencionado también algunas colegas y un poco atendiendo una pregunta que, que está en el chat eh, es la necesidad de que estos planes de acción de género o las medidas género responsivas de los acuerdos internacionales vayan de la mano con políticas de género a nivel nacional y a nivel territorial que eh, no pueden estar en un vacío y que muchas veces no están en un vacío, pero se necesita que también haya un compromiso y haya acción eh, por parte de los gobiernos, sí pero también que haya institucionalidad que respalde esos, esos instrumentos. Es necesario también eh, que haya, eh, un poco se había mencionado, la necesidad de generar información desagregada eh, por sexo que considere también eh, las diferentes eh, variables de identidad, las diferentes opresiones o las intersecciones de estas opresiones que eh, que se viven, ¿no? eh, la necesidad de que haya un presupuesto definido, porque si bien se puede tener un plan de acción de género muy vanguardista, un plan de acción de género eh, que que tenga las mejores medidas, que tenga el mejor análisis, pero si no hay un un presupuesto definido o si no hay este compromiso por dedicar recursos humanos o personal por dedicar recursos institucionales eh, que lleven a la realidad estos planes pues eh, poco se, se, se va a poder lograr entonces también eh, es necesario que todas estas realidades necesidades específicas que se han vertido en este, en este evento sean retomadas en, en ese plan de acción de género que sea una obligatoriedad para Partes. Y también eh, quisiera comentar un poco de oportunidades que, desde eh, para esta sub, que desde el convenio de biodiversidad se han logrado, y es porque muchas de las personas eh, que hacemos parte o que estamos involucradas en esta sub en América Latina y el Caribe también estamos activas en el convenio de biodiversidad. Y hace desde hace cuatro años y en diciembre pasado. Hace cuatro años se empezó a negociar el siguiente plan estratégico de, de convenio de biodiversidad y uh -huh. en diciembre pasado se logró adoptar. Y en ese, plan de, eh, en ese plan estratégico para el convenio de biodiversidad se lograron establecer tres metas que están directamente vinculadas al acuerdo de Escazú. Uh -huh. Meta 21, 22 y 23. Eh, después en el chat voy a compartir las ligas a los documentos oficiales. Pero la meta 21 nos habla sobre lograr que los mejores datos, información y conocimientos estén disponibles para las personas encargadas de toma de decisión, eh, profesional, profesionales y la ciudadanía en general para una gestión integral y participativa de la diversidad. La meta 22 es en especial importante para el tema que discutimos en este panel porque habla sobre eh, la, lograr la participación y representación plena, equitativa, inclusiva efectiva y con perspectiva de género de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones y su acceso a la justicia y a la información. Y Meta 23 nos habla sobre la obligatoriedad de velar por la igualdad de género al aplicar el marco de biodiversidad eh, con un planteamiento de perspectiva de género en el cual todas las mujeres y las niñas... Eh, tengan las mismas oportunidades y capacidades para contribuir a la com, al cumplimiento del, del convenio. Eh, estas tres metas son plenamente relevantes porque, si se fijan, están inspiradas en muchos de los, eh, los eh, eh, acuerdos tomados ya en el caso. Y aquí la, la intención es eh, ponerlas en la mesa para que eh, tanto los países, eh, las organizaciones civiles, las organizaciones comunitarias, cuando estemos en nuestras deliberaciones eh, sobre la implementación del Acuerdo de Estatuto, eh, veamos que no no vamos eh, como luchando por algo nuevo, sino que ya es una discusión que se dio en otros espacios y que nuestros países ya ya ya aceptaron ese ese esa ese, esa responsabilidad y están dispuestos a aplicarlos o quizá no están dispuestos pero tienen la obligación de hacerlo. Entonces podemos traer también a esta arena, en, esos acuerdos formados en otros espacios. Y en particular sobre el plan de acción de género que, que también vamos a compartir en, en, el, plan, en, en el chat, hay eh, medidas específicas en el plan de acción de género de biodiversidad, se pueden retomar para el plan de acción de género en Escazú, y que en dado caso que tardara mucho tiempo en venir el, el plan de acción de, de Escazú, de género de Escazú, eh, el plan de biodiversidad ya es una realidad, o ya está acordado como fue mencionado. Entonces, podemos también hacer exigible esas medidas eh, desde ya eh, para la implementación de escaso este en nuestros territorios. Y supongo que me queda un, quedo un minuto, minuto. Sí, un Entonces, minuto, eh, me voy compartiendo la última, la última idea. Eh, Pero solo traer atención al objetivo 1.1, al objetivo 1.5 de este plan de acción de género que habla sobre la, eh, la necesidad de aumentar los derechos a la propiedad y el control de la tierra y el acceso a los recursos naturales y al agua de todas las mujeres y las niñas. Y el objetivo 1.5 que habla de detectar y erradicar, prevenir y combatir todas las formas de discriminación y violencia de género, en particular en relación con el control, la propiedad y el acceso al uso sostenible y conservación de la biodiversidad. Entre otras cosas, mediante la protección de las Defensoras de los Derechos Humanos en relación al medio ambiente y guardapalos. Eh, sé que hay muchas cosas que, por seguir platicando, así que solamente quería traer la atención a esos dos lineamientos, eh, esperando que sean de, de utilidad para, para las compañeras que están en los territorios, pero también para las compañeras que están en las instituciones y que muchas veces se enfrentan a retos de, con sus propios equipos de trabajo. Y les recuerden que, que estos eh, acuerdos ya fueron tomados, que estas obligaciones ya están eh, en la mesa y que tienen que ser una realidad en nuestro territorio. Muchas gracias eh, por el espacio y quedo también abierta a la posibilidad de seguir la conversación. Amelia, muchas gracias por tan, tan importante explicación de, de tener este, un, un plan de acción de género en, en las conferencias. Y eh, efectivamente, el día de ayer se hizo este planteamiento en el marco de la conferencia del Acuerdo de Escazú, que se cree un plan de acción de género. Y bueno, pues aquí tenemos a, a, a varias expertas que yo espero que estén participando, que se, que se involucren. Que, por, para que salga todo, bien todo esto. Eh, estamos cerrando eh, ya la, el evento, ya vamos a, a pasar a la última parte. Eh, de acuerdo a lo que tenemos en el programa, tenemos este, por parte de, de Noja Pescares este, que nos estaría compartiendo eh, una, una conclusión sobre lo que vendría siendo el evento. Eh, o en dado caso, este, Noja, este, si hacemos este, la lectura de alguna pregunta, si nos da tiempo, porque ya tenemos poco, este, co co como quieras este, administrar el tiempo que queda, por favor. Sí, creo que es más relevante responder las preguntas porque yo iba a repetir un poco lo que ya han dicho y la idea es no repetir lo mismo. Entonces había una pregunta en específico que podríamos plantearla en general para, para ir a abrir un poco el diálogo, que es, eh, Ariana pregunta. ¿Qué tan efectiva será la implementación de Escazú en Chile, pensando especialmente en que tenemos una ley ambiental deficiente? El Estado de Chile persigue penalmente a la y los defensores de pueblos originarios, como considerándolo lo que expresó la Mía María Curriado, y no tenemos una política de equidad de género que sea robusta. Eh, abro la palabra, si quizás le interesa a Minda o, o a Valentina, que tienen ya más experiencia en el trabajo que en Chile, no sé, eh, pueden ahí tomar la palabra. Adelante, Valentina, levantó la mano. Muchas gracias. Bueno, yo quiero destacar el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric por adherir al acuerdo de Escazú. Recordemos lo que había pasado en la administración anterior. Eh, y esto tiene que ver con un contexto de derechos humanos, tiene que ver con una ley de base del medio ambiente que ya establecía esta necesidad de interpretar, eh, de, de fortalecer y facilitar la participación ciudadana y en el contexto eh, de esta COP, del Acuerdo de Escazú, que espero que esté todo siguiendo, ¿no es cierto?, eh, se va a presentar justamente hoy las iniciativas en materia de, eh, de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Eh, quiero decir que aquí hay algo que se estaba, es una, es una eh, bueno, este es un acuerdo histórico, porque es el primer tratado internacional que establece la necesidad de protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales hace dos años no se hablaba de este tema, por lo menos no a nivel público. Entonces creo que si bien es una materia que es, que es urgente y, y que probablemente nunca van a ser suficientes las acciones, creo que por lo menos estamos encaminados. Hay un trabajo que, como lo ha explicado digamos eh, la, el jefe de delegación, el subsecretario del medio ambiente, Max Proaño, eh, como lo han explicado ellos, está comenzando ahora a desarrollar durante todo este año un trabajo con la subsecretaría de Derechos Humanos eh, del Ministerio de Justicia por un trabajo coordinado, porque efectivamente para poder dar protección a aquellas personas que se ven vulneradas en sus derechos por su situación de defensa del medio ambiente, eh, es necesario generar canales, es necesario visibilizar, es necesario capacitar a los distintos actores eh, públicos que participan en esto, a quienes reciben las denuncias, saber tratar las denuncias, saber canalizarlas. Así que es un esfuerzo de generar protocolos y también de generar capacitaciones para que esos protocolos sean activos. Así que la invitación es a seguir visibilizando estas situaciones, a cooperar, a ingresar. Pusimos ahí la página de, del Acuerdo de Oscazur, la puse ahí en el, en el chat y le, le agradezco a Javier si la puede difundir también. A estar atentos, a seguir lo que está haciendo el Gobierno de Chile en materia de implementación del Acuerdo Azcazú y a participar en todo el plan de implementación, que tiene un nombre muy tierno, es Pipe, el plan de implementación del de, de Acuerdo Azcazú, a participar en ello, a opinar y contribuir en este proceso. Sabemos que hay necesidades que son urgentes, que, son, que no han sido atendidas, y podríamos eh, hablar muchas horas de, de eso, pero por lo menos se está abriendo un camino importante en que están todos y todas invitados a, a participar. Gracias, Valentina. Tenemos ya que eh, cerrar esta, esta parte. Eh, sin embargo, eh, identificamos que hubo o creo un par de preguntas. Se las vamos a hacer llegar por correo y después las vamos a socializar a través de nuestras páginas de Internet o redes sociales. Bueno, eh, también este, para hacer la, el cierre como tal de nuestro evento paralelo o oficial, eh, mi último, este, podríamos decir, este comercial. Les acabo de compartir en el chat eh, una convocatoria que nos comparte Amele. Se viene eh, una convocatoria a nivel regional. Es un entrenamiento eh, enfocado a mujeres en... Temas Ambientales en Derechos de Acceso. Entonces, por favor, la vamos a compartir también eh, en las redes, pero ya está aquí en el chat del Zoom. Bien, eh, nos están acompañando para, para hacer el cierre de, del evento los representantes de la Embajada de Francia en Chile. Eh, entonces, sí, los invito a que puedan encender su micrófono para que los pueda presentar. Está con nosotros este... Eh, Maxine, Julien, que nos han estado apoyando con este proyecto desde que se hizo la, la, la, la aplicación eh, eh, y a través de eh, ellos. Bueno, pues es que también podemos estar a este, aquí, ¿no? Platicando de, de estas cosas por la convocatoria que salió. Y está el señor eh, Renó Colar. ¿Quién sí. es eh, el encargado este, de asuntos? este me, aquí me va a corregir este? Sí. Yo, ¿Usted me escucha? Hola. Sí. Buenos días. Sí, me, me, sí, creo que yo, yo abrí mi, mi micro. Si sí, estoy el encargado de negocios de la Embajada de Francia, por un tiempo. Uh, ¿A dónde está? ¿En función? Ya, para un, un tiempo, entonces. Uh, yo puedo, sería para mí un placer concluir, no sé si, si, si, si es el tiempo. Sí, sí adelante, ya puedo, sí. Entonces, uh, bueno, si le digo unas palabras de, de conclusión, uh, es un honor haber participado en una parte, en todo caso, de, de este evento, de estas conversaciones, Uh, relativa a la segunda reunión de la, de la conferencia de las partes del acuerdo de Escazú. Quisiera, con mis colaboradores de, de, de la Embajada de Francia, uh, que participan también a este evento, agradecerles por estos fructíferos intercambios sobre los, las acciones necesarias para eliminar las barreras en el ejercicio de los derechos ambientales de las mujeres en América Latina. Cabe destacar la valiosa cooperación que une Francia con la CEPAL desde hace varios años, compartiendo diversas prioridades ambientales. Por eso, por ello, trabajamos juntos desde 2001 gracias a un convenio anual que participa en el cumplimiento del Acuerdo de París en la región latinoamericana. Una de nuestras acciones es una convocatoria sobre el Acuerdo de Escazú, dirigida a ONGs de toda la región, a la cual ustedes han postulado. Francia, a través de, de, de nosotros, como, como Embajada de Francia, se complace por haber elegido conjuntamente con la CEPAL vuestra iniciativa. La realización de este evento ha brindado la oportunidad de reforzar las agendas de política de género de cada gobierno. Por eso, quisieramos subrayar la importancia de este encuentro y destacar el, los diálogos que puedan sostener las expertas, así como las mujeres defensoras de la naturaleza. Las primeras rendiciones del proyecto son bastante alentadoras. y Quisieramos felicitar el trabajo de las organizaciones de Hansa Ambiental y Earth Law Center en sus acciones de defensa de los ríos Biobío en Chile, y Marañón, en el Perú. Nos alegramos de intercambiar y conocer las experiencias en torno a la defensa de los territorios y de los derechos ambientales de estas mujeres. Quisiera terminar destacando el carácter regional de los derechos ambientales que esta convocatoria representa claramente. El impacto de sus resultados nos mantiene atentos y estamos felices de anunciarles que la segunda edición de nuestra convocatoria estará disponible en octubre con el fin de apoyar nuevas iniciativas. Gracias y felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Este, pues bien, eh, tenemos ya que, que cerrar ahora sí como tal eh, el evento paralelo, recuerden que este fue un evento paralelo oficial dentro del marco de la segunda conferencia de las partes del la Acuerdo de Escazú, COP Extraordinaria, y pues bueno, nos tenemos que retirar porque varias de las personas que estamos aquí, estamos en las actividades de la COP, pero eh, vamos a rescatar, eh, to Tomás, acércate para que te desvíe, va, Vamos a, a rescatar eh, todos los insumos del chat, las preguntas, porque con, alguien comentó que no se ve el chat de interno de Zoom, pero eh, sigan las redes sociales de eh, Erlow Center, ONG Defensa Ambiental, este, de, de Comatzey, este, del Instituto de Defensa Legal. Este Vamos a estar compartiendo todos los materiales que las y los panelistas comentaron el día de hoy. Bueno, muchas gracias por estar con, con nosotros. Acompañándonos. Vamos a cortar ya la transmisión en vivo y vamos a proceder a cerrar esta sala de zoom. Hasta luego.